Cante que lo que, Visa Rap, grabate Villa Rap. Si me avisa cinco estoy porque sabe cómo soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de todo, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compa. De Tetra -Brick, una jarra y picándome el Rick. Andamos con el Visa en la Villa en Tintín. Lo maduro tomando un puntín, moviendo los brick, una reposición. Hay una sombrilla, todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla. Dale tu retrevete Que llegó el que mal le mete No cruzamos por las redes Pero no fuimos al garete Mi convete Siempre activo amigo 24-7 siempre Donde no hay testigo Sigo metiendo caliente Cero berretines Ranchando en la esquina Con los grandes y los guachines Yo no falto el respeto Que conmigo no patine No me prendo el embrollo, solo dejo que camine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 Maduro tomando un puntín, moviendo los bricks, los y los pinchos, tres damas, Juana en la pelo pincho, una parrilla y chinchu en el quincho, los rochos joseamos hasta hacernos millos, por los pasillos Yo me siento el kin, mientras que mal chiripi explotamos un motín, los negros en cuero cumbia al rin tintín. desde que empezamos ya le dimos fin con mi fin en mi barrio le mete La turra perriando, agitando el rosquete Colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotes, acá en el oeste andamos recrudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, los dejamos mudos los Julio a cinco estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy pide que le haga de todo, todo, to, mientras yo me pico otro coco, coco, coco. Cumbia cuatro veces este para los negros. Elégate que lo que, Villa Rap eh, Esto no es letra, rutina. De la machorra la más fina. Desde el barrio Argentina. Matando tarima, matando la liga